SciHub se ha vuelto ya una herramienta casi indispensable para buscar artículos de investigación académica. Sin embargo, muchas veces esta herramienta no abre por diferentes motivos. Yo ya llevo un año, un año y un poquito más, unos meses, intentando comprender cómo funciona, por qué no funciona. Tengo toda una lista de videos que te la voy a dejar por aquí, enlazada arriba. Tengo muchos videos hablando sobre sci Y a lo largo de este tiempo he podido comprender algunos puntos, que son seis puntos que te traigo ahora en este video, para que te aclare algunas cosas que muchas personas no entienden del por qué sci no funciona Hola, mi nombre es Fabián de Calímaco Digital y bienvenida, bienvenido a este nuevo video. El primer punto es que SciHub es solo para artículos, no es para libros. Muchas personas me escriben diciendo que el DOI del material que están buscando no abren, pero cuando les pregunto qué es lo que están buscando, me pasan la fuente de un libro. Para eso existe otra que se llama Lipgen. Tal vez voy a hacer algo en un video en el futuro que lo voy a dejar por aquí enlazado sobre qué es Lipgen y cómo se utiliza. Lo puedes ir a buscar en YouTube, seguramente haya tutoriales hablando sobre esta herramienta. Así que esa es la primera por la cual probablemente SciHub no te esté funcionando porque estás utilizando mal la herramienta estás buscando libros y no artículos el segundo punto es que los artículos del año 2021 no están abriendo ya hice un video hablando sobre del por qué sci no abre. Te lo dejo enlazado por aquí encima. Pero lo que he constatado por varios comentarios que me han enviado es que todos los artículos del año 2021, del año en el que estamos, no abren los artículos. Así que artículos del 2021 no se pueden descargar. Es ahora, por lo menos en este momento, octubre del 2021, imposible. El tercer punto es los diferentes países tienen diferentes tipos de normas o de leyes que rigen el derecho de autor, por lo que algunos países que son más estrictos en sus leyes o que o que las ejecutan de una mejor manera, tienen restricciones a la hora de abrir este tipo de sites. Entonces eso también puede ser. Para eso existe otra herramienta que se llama SciHub Mirror. Ya hice un otro video hablando sobre esto, te lo dejo por aquí encima. Vamos al punto 4. El punto 4 tiene que ver con el punto anterior. Muchos links son inhabilitados por los gobiernos, los tiran los links para que las personas no puedan entrar a la herramienta de SciHub y surgen otros. Imagina, tú estás en, en un link en el cual ya pudiste tener acceso, usaste la herramienta y te acostumbraste. Pero de un momento para otro el link deja de estar activo. Por lo cual la página cuando tú entras te va a aparecer completamente en blanco o solamente te va a aparecer un link, un, unas letras en ruso. Por lo que para una solución para ese problema existe SciHub que ya te comenté en el punto anterior donde puedes ver los links que se encuentran activos y así buscar alguna otra dirección con la cual puedes entrar a esta herramienta. Te la dejo en ahí en la tarjetita pasada. El punto 5 tiene que ver también contigo porque puede ser que estés poniendo mal el identificador. Los identificadores son aquellos números que identifican de manera exclusiva un artículo. En SciShow pueden ser tres. Puede ser una URL, puede ser un DOI. El DOI es el objeto de identificador digital y un PubMed ID. Esos son los tres identificadores que existen. A veces no funcionan la URL por lo que es mejor es siempre es mucho mucho mejor tener o el DOI o el PubMed ID el sexto punto muchas personas ya no tienen conciencia de esto no sé por qué pero eh, SciHub es piratería académica SciHub no es una herramienta respaldada por una institución SciHub es piratería rusa obviamente va a tener problemas y si no eres consciente de, de la herramienta que estás utilizando te quedas así decepcionado de ah, ¿por qué mi artículo? no abrió, no voy a conseguir eh, hacer mi trabajo, mi tesis, mi investigación, etcétera. Si bien SciHub es excelente, te encuentra un montón de artículos que son de suscripción, que son de pago, simplemente era para recordarte el punto número 6 que Sci-hop no es una herramienta oficial, es una herramienta de piratería. Y el punto número 6 nos lleva al punto número 7, que son las alternativas a Saiho. ¿Qué alternativas existen en este mundo en donde parece que todo, toda la investigación que es buena, que es de calidad, se encuentra en las editoriales comerciales? Hay una solución maravillosa y es el acceso abierto. En Latinoamérica existen muchos proyectos de acceso abierto, existe Amelica, Redalic, Cielo, Latindex, muchos repositorios institucionales, casi todas las universidades tienen un repositorio en el cual puedes acceder no solamente a artículos, tienes acceso a tesis, a libros, a material audiovisual, a mapas, tienes un montón de recursos de acceso abierto, pero las personas no las conocen. Así que para esto yo tengo dos soluciones. Yo tengo tengo un libro de pago y un libro gratuito que te los dejo aquí abajo en el primer comentario para que los pruebes para que los veas cómo son en el libro gratuito tengo más o menos unos 20 recursos 18 más o menos y en el libro de pago tengo 100 recursos todos son en acceso abierto todos todos todos si bien estos materiales no vas a tener acceso a los artículos que tú buscas específicamente eh, exactamente aquellos que tú buscas en sci sí que tienes un montón de materiales material similar y además muy adecuado al contexto en el cual se vive en Latinoamérica, son artículos que son adaptados a la realidad latinoamericana, en español además, entonces estos materiales son súper súper interesantes, muy útiles de ver, pero si quieres seguir aprendiendo a utilizar sci te dejo un otro vídeo aquí para descargarte la extensión y un otro vídeo por aquí para que aprendas a buscar tesis en TesiUNAM. muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en un próximo.